Tío. No estaba sorpreseado. Tiene una para de a tí? Tío uno. ¿Mirá? Sí, es que tienen los datos ahí. Flakker uno. Flakker uno. ¿Dónde está? Ahí es costado. Pero vamos a lo mejor no era su amigo, no sé. No, no, sí, era su amigo. Porque That vi la like kill Abajo Ok Hostia que tengo los juegos en silencio al mínimo tú. Que A, ver, ¿qué voy a No hay Ellie No se pula. Aquí una m Ya, pues yo creo. Nah, el avión de mierda. Parir, parir. Me duda salvada. Eh, necesito ayuda. Focalo. Abatido. Salió de la cueva. Pero, bro, bro, bro, bro, bro, ¿Que alguien le dispara? What the fuck? Había otro. Hay, hay otro aquí. Bro, pero este tipo, what the fuck? Yo no entiendo, tío. Tocado uno. Yo no roto, entiendo, tío. Roto otro, blanco. ¿Dónde está, bro? En no. todos no. lados. ¡Qué! Sí. Nada, viene uno ya, eh. Ah, bueno. Voy, estoy contigo, más. Tiro caja de placa. Bro, que no lo vi ni un minuto. Le mando? Estoy llegando, ya. Patiga. ¡Buah, qué buena salva! No, ahora. Hagan tijera, bro. No, tijera, tijera. No. tijera. Ah, <risa> el perro estaba esperando más arriba. Lo vi, lo vi. hay otro gula. Vamos, claro, bueno. ¿No es este ¿no? Yo Me voy por los de aquí abajo. Tu Eiji, me preguntaste lo de la resolución o quién fue, no fue lo de la... Res. No, yo no fue. No, pues no. Porque te que lleva unos cuantos días. No sé sí. No sé quién fue. ¿Quién ataque? Espera, queda uno. Arriba. Por este la no se va El rocado está a punto de ¿Aquí de uno? Vale, el otro está a punto de romper De nada es una mierda Ya todas las Brotó son es una mierda <risa> Ya yeah. Que no en la casa A uno para atrás, ha batido otra. ¿La ventana? Segunda, blanca. Blanco. No, madre. Mía. No va a ¿no? ahora ¿No murió el otro? Ahí, vale. Eh. Cuatro mil. Drop, oh, vamos por el lado. Y en vez de darle a la cabeza, que sería más normal como en Call of Duty, pues le das al pecho. No, no. no sé pero me gusta mucho en serio jugar entre el ratón a ver, sí, me encanta bro. la movilidad Man, yo... es que se nota muy bien tío es lo que te digo no sé pero tengo ya más puntería en el ratón tío que manda te lejos? No, no, no, bro. ¿Por qué? Que mala suerte. Son mal. dos, son unos putos mancos. a uno, pero el otro estaba campeando. ¿Dónde estaba más o menos? ¿En dónde morí? ¿Pegado tuyo? ¿Pegado sí, a ti? Sí, sí, perfecto. Claro. ¿Dónde murió? En tu corazón. No sé, bro, no me acuerdo por ahí. No puedo marcar. Por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por azul, por aquí Por azul la batía uno Vale, sí, los dos, los dos, roto uno Los dos al otro Buena, la boludo estos tienen vale, un huevo este no avanzado, es. bro. Está aquí, está aquí. Sí, pero tenemos. Mira, bro, nos vienen tres. No, no sé tú. si. Abatido, ha abatido, ha adelante. Abatido uno. Espera, eh, Espera, espera. No, Muchas gracias, bro. Se va para atrás. Fuera. Mira, el este, tú. El otro día me mató. No veo a estos dos de aquí adelante. Necesito ayuda, bro. Vale, el otro lo veo. Roto otro. One shot. One shot del más de la derecha. No, wey. Eso te abatí con el fuego. Zorra. ¿Tocado? Bueno. No te dé, no te dé. Te no, no aguanto. Bro, es que. Qué asco, tú. Mm. Eso es lo que no me gusta de este modo bro, que todo este el mundo tiene de sobrevivir este El parachute no se abrió Dormió el... ¡Eh! ¡Esta a la izquierda! Aquí Vale, no, no. ah, tío uno más No, toma a izquierda, sí, toma a izquierda, toma a izquierda, toma a izquierda, ¿Sí? uno El del árbol, toma a izquierda, El del árbol, toma El que se revive vale, Otro bro. más en el muro, tocado, roto, blanco, uno en el muro Vamos a ir a ver, que está Está Están reventaditos tío, no, creo que... Me el del muro, tocado, roto, blanco en el muro, blanco en el muro. Tira ataque, me tira ataque aéreo. el río, está vivo, eh. Está, auto revivido. ¿Quién queda, bro? Aquí uno, está ha vamos ¿Puedo tirar ahí, no? Sí, sí está todo bien, muerto. No ¿Vosotros con qué os deslizáis? ¿no? ¿Con la C, no? Sí, claro. Eh, Listo yo sí, sí. con el control, tío, y... Te oh, da una paranoia, a hay... ti. tío. uno, ¿Te No puedo hacer movimiento, tío, no sé. Creo que es esa. Vale, lo veo en esta casa, en Casa Blanca. Sí. Vaya, vale, hombre. Era, era, hey, era el móvil. Desapareció uno de derecha. ¿No? ¿Ha, pillado, ha pillado el loadout, eh, no. Sí, es que tiene el loadout ahí. Hey, uno de uno Tiene el lodo detrás del cabatín. Vale, otro por dentro. Partido. Otro dentro. Lo veo. Bueno, veo una mierda. Está roto. Está un tiro. Se va a morir. Por no, no sí, por oh. he, llegado, he llegado un pelín tarde. A ver, ¿cómo no ha muerto? Es que no he visto nada. Oh, se ha quedado un toque, tío, y no muerto por el fuego de un toque. No te creo. Joder, monstruo, joder, Monzo. no más complicado. Para entrar, he visto la zona sea, oscura, tío, y ni siquiera lo he visto aquí donde vos no Aquí son eh, tres, oíste, ¿no? bro, son, son varios. No, bro. Aquí te tengo uno. Estoy eh, hablando no sé de dónde. Nah, voy a jugar en 1080 otra vez. Blanco, Jacket. Aquí hay más gente ahí. Si hay otros mártires. ¿Uno? ¿Sí hay más gente al frente, no. ¿viste? Sí, sí, sí. Te oí, te oí. En esa casa. Blanco. La... La... En esto, donde te la marco. En esto. Fíjate la riuda a la derecha. No ah, voy por izquierda. Está servido, Este es, un... es Gulaco, está aquí. Ah, oh, no, está ahí un costado. con el. En la tienda, eh. En la tienda hay gente. Ahí Blanco, el de la tienda. Dame no, para otro. Traqueo en la tienda y uno todavía. Me ha matado, eh. mata No tienes auto, ¿verdad? No tengo nadie. Sí, sí. Ahora mismo sí. No sé, dentro de 10 segundos. Podría revivir, sí sí caer a la caja arriba Tenemos todavía gente al frente, ¿viste, bro? Así que ten cuidado ¡Vamos! Compré un güey? Guay, Voy, voy, Porque hay un... hay un... la caja no se si puedo caer ¿Habéis matado a alguien? ahí alguien no aquí hay... de cosas? mira, tenemos uno por aquí Vale, míralo, míralo, mira lo marco, lo marco la que te te mata, la que te Por favor, no me mates. Me mata la puta caja, dígate si lo deseo. Voy por derecho, voy por derecho. Están a punto de naidear, sí. Nadear nada. Sí, sí. Está en la caja. Estás ¿Está solo este, bro. Sí, sí. No me jodas, bro. No wey, bro. Qué mal lo hice, qué mal lo hice, qué mal lo hice, qué mal lo hice. Tienes tres a gollo, bro. Tres allá a gollo? No, no. Tienes estar a la derecha, deja que se maten, deja que se maten. ¿De ¿Qué hace, Tim? Usa, cual, la la que máscara, que... usa la máscara, usa sí, la máscara, la sí, máscara, sí, máscara. Sabes? Tienes de que que salir fuera. Tienes que salir con la máscara, con la máscara, con la máscara. Va a intentar aturdir Tienes que salir. Vete por ahí. Intentas si tienen dinero. Sí, sí. Upa, tenías esa casa de munición. casa de munición, puesto. No puede. No puede, ¿Puedo? imposible. Por culpa mía, culpa bueno. mía completamente. Te es la juego más. La mapie se cuestiona al salir. Sí.